Mm. Cada vez que lloro, baby, no son crocodile tears Si me pongo a pensar van saliendo todos mis feels Cada vez que lloro, baby, no son crocodile tears Llora mi ropa pa' que se lleve todos mis fears. feels Feels todas las balas mi AK dispara siempre en la cabeza todas las balas mi AK dispara siempre en la cabeza todas las balas mi AK quiero hacer daño, baby, aparta Yo no soy valquial, pero siempre vuela a Prada Tú hueles a básica, tu colonia barata Eres una copia, por eso viste de Zara Mi estilo no se compra, ni que tú tengas las patas. Mi coquiño Punani un nani, we're a tsunami Rápido y furioso, se parece a un Ferrari Tiene Murakami, de Japón hasta Miami Anillo de Cartier y lo pendiente de Bulgari Llevo mucho días pensando Llevo mucho tiempo llorando que bebé, porque no sé, no sé. Eh, eh. Cada vez que lloro, baby, no son crocodile tears. No. Si me pongo a pensar, van saliendo todos mis fears. Cada vez que lloro, baby, no son crocodile tears. No. Lloro mi oro para que se lleve todos mis fears. fears. Fears. Mi AK dispara.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 la recargo, luego me dispara lo recargo, pero se me gata Mosquino, Versace Perfumado, pero tú solo das la Destino Del chino o designer Pero mi piquete siempre está hyper Moschino, Versace Perfumado, pero tú solo das la Destino Del chino o designer Pero mi piquete siempre pone hyper ah.